Yo no entendía cómo que otros tenían Cosas que quizás quería pero nunca obtenía A mi viejo le pedía pero el pobre no podía En sus ojos lo veía que por darme lo moría En mi mente no cabía que el dinero impedía Tener la cosa que quizás feliz me harían Cuando niño no entendía como el que otro tenía Cosa que quizás quería pero nunca obtenía Como lo tenía nuevo, aquel videojuego Que no tuve de pequeño pero no entendía a mi viejo Quizás él quería darlo, el regalo o Pero con lo que ganaba no le daba para comprarlo Como niño malcriado yo lloraba ignorando Que no era por deseo más por no poder comprarlo Perdóneme si digo que llegué a sociarlo, pero como niño el fin al otro día olvidarlo. No comprendía cómo mi amigo del colegio era peor que yo y gozaba de los privilegios. La bicicleta, el Nintendo y los muñecos que solo vi en televisión cuando estaba creciendo. Ahora recuerdo que también para entonces en mi mesa no faltó la de las 12, gracias al viejo. Nunca fui como un loco viejo al colegio porque siempre tuve lo necesario gracias al viejo. Ahora comprendo y no saben cuánto agradezco y a mis viejos quisiera mostrar el mayor de los respetos. Si los permite quizás yo podría hacerlo, sería una bendición ser la mitad de lo que ellos. Les agradezco los abrazos y los besos y ahora comprendo nada vale más que eso. Les agradezco por los libros y las canciones que se convertirían luego en mis dos grandes pasiones Les agradezco tanto por enseñarme que hay cosas más importantes que las cosas materiales Les agradezco algo que está por encima, les agradezco el regalo llamado vida Les agradezco el regalo llamado vida Cuando niña yo tenía cosas que otros querían, pero de sus padres cosas material solo obtenía. Ellos también lo pedían, pero su padre no podía. Por la suerte de tener a su padre cerca, no tenía nada. No.